Buen día, buenas noches, buenas tardes, depende del momento en que nos estés viendo, qué bueno que podamos estar juntos. Yo acá estoy transmitiendo eh, desde el sitio de Facebook Live o desde Celebremos la Recuperación y me gustaría ver si alguno nos está viendo, que nos pueda estar diciendo si se está escuchando correctamente. Lo que eh, estaría haciendo a continuación es lo que hacemos siempre. Hoy estoy transmitiendo aquí desde la Iglesia del de bautista del centro y gracias a dios eh, todo está funcionando bien aparentemente estoy este, con, con un buen sonido y ahora voy a estar copiando y mandando el link para todos los que nos están viendo en forma en forma este virtual así que ahí copio déjenme un segundito copio este link estoy copiando y ya lo estoy mandando al Grupo de Crecimiento de Hechos. Así que ahí estamos este, justamente mandando. Ahí hace un segundito me acabo de enterar, una compañera de trabajo está con, con COVID, lamentablemente este tema es tan, tan fuerte para todos, y está aislada, tiene este, a sus dos niñitos eh, también este, aislados, y bueno, les pido oración por ella, por por los niños y por, este, por cada uno de los que están sufriendo este, esta enfermedad. Oramos por Leandro de aquí de nuestra congregación y por cada uno de los que está con sus eh, dificultades eh, atravesando esta enfermedad. Hoy seguramente que vamos a tener eh, una audiencia por ahí un poco menos, eh, menos abultada porque eh, estamos eh, justo en horario de un partido de la selección argentina, y está jugando Argentina con, con Colombia, y algunos probablemente estén mirando el partido de fútbol, que, cosa que no está mal, obviamente, pero bueno, vamos a estar eh, con aquellos que deciden o que quieran tener este momento de, de reflexión de la palabra del Señor. Eh, hace unas horitas atrás, hola Vero, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bendiciones. Ahí ya mandé el link al, al eh, grupo de WhatsApp y la verdad que está muy bueno que podamos estar juntos aquí. Eh, voy a estar mandando y viendo a ver si podemos ver. Sí, ahí está. Voy a, vamos a poder ver la Biblia aquí para que podamos compartir este capítulo tan, pero tan lindo de hechos. A ver, ahí se ve. Hola, María Laura, bendiciones. Quiero que se vea un poquito más grande. Ahí me parece que se ve un poquito más grande. ¿Eh? Y voy a poner la letra de la, de la Biblia un poquito más grande para que la visibilidad esté un poquito mejor. Ahí escuchamos una moto que está pasando por el frente de la iglesia. Eh, lo bueno es que el, el micrófono que tengo es muy, pero muy, muy fiel y... Eh, Transmite muy buena, con muy buena fidelidad el, el sonido. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece si comenzamos ya? Damos inicio a esta, oh, hola Juan, bendiciones, eh, a esta transmisión y damos inicio a este estudio de este capítulo 12 de Hechos. Ya saben que tengo una, una linda sensación con, esta, con este libro. Eh, estamos haciendo prácticamente un capítulo por martes. Y lo estamos tomando bien, bien, eh, eh, bien en profundidad y bien en, en, en análisis y en oración. Y tengo una expectativa que te la comparto. Yo creo que Dios va a estar haciendo eh, cosas muy importantes. Dios va a estar eh, llevándonos a, a un compromiso aún más fuerte con, con, con su persona y que vamos a estar eh, llegando a a niveles espirituales que, que van a trascender en nuestra vida, en nuestra familia, que van a trascender en, en nuestra sociedad, y Dios va a estar bendiciéndonos. Así que eh, yo te animo a que podamos juntos en este momento orar y decirle, Señor, ahí donde estás oramos, y decimos, Señor, háblame, Señor, tocame, Señor, ministrame, yo necesito tu presencia, necesito que vos estés tocando mi vida, necesito que me hables, necesito que tu palabra pueda estar penetrando en mi ser, y necesito que vos estés trabajando en mí, Señor, trabajando en, mí, en, en mi persona, trabajando en mi mente, trabajando aún en mi espíritu, necesito de ti, Señor, gracias porque hasta acá me ayudaste, y gracias porque vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de tu presencia, vienen tiempos de la manifestación de tu espíritu, gracias, Señor. Me pongo de acuerdo con cada hermana, con cada hermano que está llevando adelante este estudio. Y Señor, clamamos, clamamos para que vos puedas estar actuando de una manera maravillosa. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Bendiciones Ana María, bendiciones Isaura, bendiciones Gladys que están por allí. Qué bueno que podamos estar juntos. Y vamos al capítulo 12, el capítulo 12 de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 Voy a ver si, si te lo puedo compartir para que lo podamos ir viendo y después vamos a seguir leyendo la, la palabra, ¿sí? Ahí, acá está, Hechos 12, del 1 al 25. Ahí vamos a estar viendo eh, algunas particularidades de, esta, de, de, de este material, ¿sí? Este es el mismo material que yo te mandé, nada más que eh, hecho en, en, en PowerPoint o hecho en este caso en, en PDF, ¿sí? ¿Quién era este rey Agripa que acabamos de leer? Este rey Herodes, Agripa I, era hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande. Su hermana fue Herodías, ¿te acordás? La que fue responsable de la muerte de Juan el Bautista. Cuando murió Juan el Bautista, este, la responsable fue Herodías. Herodes Agripa I era en parte judío. Los romanos lo eligieron para que gobernara gran parte de Palestina, incluyendo los territorios de Galilea, Perea, Judea, y Samaria. Él se puso en contra de los cristianos a fin de complacer a los líderes judíos, los que se oponían a ellos, esperando que esto afianzara su posición. Agripa I murió de repente en el 44 después de Cristo, y ahí vamos a estar viendo hoy los versículos 20 al 23 de este mismo capítulo. Su muerte también la recuerda el historiador Flavio Josefo. ¿sí? En el, el versículo 2 ahí te lo voy a volver a repetir, el versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? ¿Quién era este Jacobo? Jacobo y Juan fueron dos de los doce los discípulos originales que siguieron a Jesús. Le pidieron a Jesús especial, ¿te acordás cuando le dijeron que se querían sentar, en realidad la mamá de, de Juan y de Jacobo, le dijo, yo quiero que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda, de ti. Jesús le dijo que el reconocimiento en su reino a menudo significaba sufrimiento para la persona. Y le dijo el Señor, van a tener que beber de mi misma copa. Jacobo y Juan sufrieron realmente. ¿Por qué? Porque Herodes ejecutó a Jacobo y Juan más tarde fue al exilio. Y ahí vemos, y esto está relatado en Apocalipsis 1.9, estaba en la isla de Patmos. Así que Juan y Jacobo sufrieron realmente ese, eh, eso que había dicho el Señor, ese beber de esa copa. Ahora, ¿por qué Dios permitió que Jacobo muriera y vamos a ver que salvó milagrosamente a Pedro. Y me encanta lo que dice el, el, el comentario que tenemos aquí. Dice, la vida está llena de preguntas difíciles, como esta. ¿Por qué un niño tiene impedimentos físicos mientras otro es atléticamente dotado? ¿Por qué la gente muere antes de usar su potencial? Estas preguntas te las haces vos, nos hacemos nosotros, y no tenemos respuesta. No hay respuestas válidas, no hay respuestas lógicas, no hay respuestas que contesten estas preguntas. ¿sí? Nosotros, dice acá, no vemos todo lo que Dios ve, y no lo vemos. Él decidió permitir el mal en este mundo por un tiempo, pero vamos a tener que confiar en la dirección de Dios, porque Él prometió que un día se va a destruir todo el mal. Y mientras tanto, vos y yo sabemos que Dios nos va a ayudar, y nos va a ayudar a usar el sufrimiento de una manera que nos fortalezca y le glorifique a Él. Esta pregunta seguramente que te la haces vos y me la hago yo, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Y realmente yo no tengo respuesta, probablemente vos tampoco tengas respuesta, y probablemente esto sea justamente eh, un, un tema de, de afianzar o no nuestra fe. Algunas personas dicen, bueno, pero... Yo no puedo creer en un Dios que permite que, que las personas sufran también. Y probablemente esto también esté eh, cuestionando tu fe. Y yo creo que Dios tiene que trabajar en, en, en mí, tiene que trabajar en vos. Hoy nos está pasando con esto del COVID, y nos, no solo con lo del COVID, las enfermedades y con diferentes circunstancias, situaciones. ¿Por qué, Señor, permitís que ¿Sufra yo esto y por qué el otro no sufre y por qué el otro sufre y yo no y, y fulanito y menganito? Y, y nos comparamos y, y no tenemos respuestas. No hay respuestas. ¿Por qué uno este, eh, no tiene inconvenientes y el otro sí? ¿Eh? ¿Por qué? Y eso es por qué nos preguntamos vos, yo y todos y no hay respuestas. Pero la respuesta que podemos dar es que confiemos en un Dios soberano nada más que eso. Y bueno, mira, yo te puedo decir este mi sensación, ¿cuál es mi sensación? Mi sensación es que Dios quiere que vos y que yo estemos en este momento en este en esta situación que estemos pasando esta pandemia, que estemos pasando los problemas que estamos pasando. La sensación es que Dios está trabajando en vos y en mí y mi sensación es que cuando Dios ya no quiera seguir trabajando en vos, en mí, en mí principalmente, me llevará. ¿Y cuánto tiempo puede ser? Yo no lo sé, no tengo mis días contados, no lo sé. Y por eso este tiempo es un tiempo fabuloso para predicar del Señor, para hablar del Señor. Este es un tiempo fabuloso, este es un tiempo maravilloso, como decís, pero en medio de tantas dificultades, sí, porque en este momento estamos en la incertidumbre total. Nuestra salud es una incertidumbre, nuestra economía es una incertidumbre, nuestra situación social es una incertidumbre. Y está todo como temblando, como si fuera un, una gelatina, y estamos pisando sobre gelatina y no tenemos tierra firme, y estamos así. Y Dios en esto se está maravillando y se está manifestando. Y Dios está haciendo milagros. Milagros de sanidad, Milagros de liberación, milagros de perdón, milagros de restauración. Dios lo sigue haciendo. Así que yo quiero seguir sorprendiéndome por Dios. Y digo, Señor, las circunstancias, muchas no las voy a poder explicar. No voy a tener respuestas, pero sí voy a seguir confiando en vos. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia... Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y yo creo que este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en oración. Dice el versículo 3, este, eh, que ahí habíamos leído, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. La fiesta de los panes sin levaduras se realizaba una semana después de la Pascua. Y allí arrestaron a Pedro. ¿Y por qué arrastraron a Pedro? Porque este fue un movimiento muy estratégico de Herodes, y él había visto que esto le había resultado agradable a la mayoría de la población, entonces Herodes dijo, bueno, voy a conseguir un poco de favor popular, voy a conseguir un poco de caudal político, y lo hizo. Y está interesante porque, fíjate cómo se repiten las cosas. ¿eh? ¿Cuál era el plan de, de, de, de Herodes? El plan de Herodes era... Este, terminar con la vida de Pedro, ¿sí? Ahora, ¿qué hicieron los creyentes en el 5 que acabamos de leer? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Eh? La iglesia oraba, oraba. ¿Y sabes qué hace la oración? La oración hace de que vos y yo nos fortalezcamos y la oración influye en el reino de los cielos. La oración influye. Oraron por la seguridad de Pedro, oraron por Pedro, y dijeron, Señor, vos tenés un plan, un propósito. ¿Eh? Y ellos estaban haciéndolo de una manera muy ferviente. Sigue el versículo 6, y vamos a ir ahora a la palabra. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, imagínate, estaba en la cárcel dos soldados, uno al lado del otro, estaba sujeto con cadenas, y había otros guardas que también estaban custodiando la cárcel. O sea, bien custodiado, Pedro no podía hacer nada. Y el 7 dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo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 ya había tenido varias visiones, recuerden que habíamos visto hace un par de capítulos atrás, cuando tuvo la visión para matar de, de los animales inmundo. Así que este, Pedro estaba acostumbrado a las visiones, él pensaba que estaba en una visión. Y el versículo 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, el versículo 11, Pedro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 para que rescatara a Pedro. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles, la palabra ángel significa mensajero. Y los ángeles son mensajeros de Dios. Son personas que están al servicio de Dios. Son seres divinos creados con poderes sobrenaturales y algunas veces toman apariencia humana de manera que puedan hablarle a la gente. Los ángeles no deben adorarse porque no son divinos, al igual que nosotros son siervos de Dios. Y un ángel estaba allí al lado de Pedro. Y lo interesante es que Pedro este, se despertó. Ahora, recordemos cómo estaba la situación. Pedro tenía dos guardias, uno, al lado de, uno acá al lado de él, y tenía guardias que estaban custodiando la cárcel. Ninguna de estas personas se percató de lo que estaba pasando. Nadie se percató. Y Pedro comenzó a salir del, de la cárcel, comenzó a pasar... Este, eh, puertas, portones hasta que salió inclusive de, de, de la misma ciudad este, salió de, de, de, de toda esa fortaleza y ya estaba libre y vos sabés que esto es tan interesante porque a nosotros nos lleva a, a, a pensar de que lo sobrenatural de Dios ocurrió aquí pero sigue ocurriendo y Dios sigue haciendo milagros Ahora, dice que se fue eh, Pedro y cae en sí, él pensaba que estaba en una visión, él pensaba que estaba en un éxtasis, él pensaba, decía, bueno, todo esto que me está pasando no es verdad. Pero era verdad. Y cuando cae en sí, cuando el ángel se aparta y, y Pedro ya no ve más al ángel y se encuentra que ya estaba en las calles de la ciudad, que ya no estaba este, en la cárcel, Pedro dice, bueno, me voy a la casa de Juan Marcos. ¿Quién era este Juan Marcos? Juan Marcos justamente es un, un personaje que va a tomar eh, total notoriedad, ¿sí? Este Juan Marcos eh, era el que este, eh, dice, eh, escribió el Evangelio de Marcos, la casa de, de, de la mamá era sumamente amplia, eh, ahí se reunían muchas veces los creyentes, y, y probablemente una de esas terrazas o habitaciones superiores eh, fue la que usó Jesús en la última cena con sus discípulos. Allí, esto está en Lucas 22, 8, cuando él le dice que vayan al aposento alto, ¿sí? Y qué interesante lo que comenzó a suceder acá. Vamos al versículo 13, porque sigue el, el relato. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Esta muchacha escuchó y dijo, no, no puede ser. ¡Qué tremendo! Porque estamos orando por Pedro y Pedro está acá. Pedro está acá en la puerta y está tocando. Entonces este, dice el 15, y ellos le dijeron, estás loca. Interesante, ellos estaban orando por Pedro y ella le dice, Pedro está afuera Y le dice, no, muchacha, vos estás este, eh, fuera de tus cabales. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y empezaron a escuchar ellos el llamado, la puerta sonaba, y cuando abrieron, le vieron y dice, se quedaron atónitos. No podían creer. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo.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 ¿Quién era este Jacobo del que habla aquí? Dice, haced saber a Jacobo, dice Pedro. Jacobo era el hermano de Jesús, el que llegó a ser el líder en la iglesia de Jerusalén. Hechos 15.13, Gálatas 1.19. El Jacobo que mataron anteriormente era el hermano de Juan, uno de los doce discípulos originales. En este caso, este Jacobo era el hermano de Jesús. ¿sí? Nosotros, que también estamos o que vimos el año pasado, si recuerdan, Santiago es este, justamente este Jacobo, ¿sí? San Jacob, el hermano de Jesús, el que escribe la carta de Santiago probablemente y el que este, estaba liderando a la iglesia. Entonces, allí en Hechos 15.13, él va a tener una, una, un, una participación importante cuando se da ese concilio en Jerusalén y Gálatas 1.19 lo vuelve a nombrar. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque ambos, eh, tanto el discípulo como el hermano de Jesús, este, el, el discípulo que era este, hermano de Juan y este Jacobo, tenían el mismo, nom el mismo nombre, ¿sí? Eh, Jacobs o, o Tiago o como después se le va a llamar a San Jacobs, ¿sí? Para los que estuvieran en, en, en Santiago se deben acordar de esta, de esta alusión. Ahora, ¿por qué cuando se dan cuenta que Pedro no estaba, hay alboroto. Y acá tenemos la explicación. En el versículo 19, que cuenta este alboroto que sucedió con los guardas, dice que bajo la ley romana, si los guardas permitían la huida de un prisionero, los sometían al mismo castigo del prisionero. Y a estos 16 guardas los sentenciaron a muerte. Lo dice ahí el versículo 19. Dice el versículo 19, Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, a todos, ¿eh? a todos, a la muerte. Y termina el versículo 19 diciendo, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Así que ahí lo estamos viendo a eh, esta, eh, esta actitud de, de, de Herodes, una actitud... Muy, pero muy este, fuerte, ¿no? Y nos quedan los últimos versículos que son muy interesantes. Y aquí vamos a tener algún tipo de reflexión, ¿sí? El versículo este, 19 nos dice de que descendió a Cesarea. Y por qué este versículo, ese, ese último pasaje también es importante. Ahí yo tengo un mapita, no sé si se logra ver. Voy a intentar darle un poquito más de de zoom Para que lo puedan ver mejor. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a Jerusalén como la capital, como la capital de Judea, pero los romanos eligieron a este, eh, Cesarea como su centro de operaciones en Palestina. Y por eso eh, ahí es donde estaba viviendo Herodes Agripa I. A ver, déjenme ver si puedo poner un poquito más de zoom. A ver, voy a poner un poquito más. Si ustedes se pueden ver el mapita... Ahí creo que se está viendo un poquito mejor. Ahí creo que lo vamos a ver mejor. Déjenme ver, a ver si se está transmitiendo bien. Ahí creo que lo ven un poquito más grande, ¿sí? Bendiciones Edith Pérez, bendiciones Ingrid, bendiciones Angie Luz, Benito, Mónica. Qué bueno que puedan estar con nosotros, ¿sí? Si ahí se ve, ahí estamos viendo las regiones eh, de las que iba a estar eh, dependiendo Cesarea. Si logran ver, no sé si se logra ver el, la manito, creo que no, creo que no, discúlpenme, pero bueno, ahí se ve, creo que chiquitito, en amarillo, <coughs> perdón, el sector donde está Samaria, ¿sí? Y Samaria sería justamente todo este, este centro, ahí tenemos en Samaria tres ciudades, <coughs> la, la ciudad de Cesarea, la, la ciudad de Sirac, y la ciudad, la ciudad perdón, de Samaria, ¿sí? Ahí, algo tenía acá. Bueno, en Judea, que está en naranja, vemos a, Cop, a Jope, perdón, Emaús, Efraín, Jericó, Jerusalén, Betania, Belén, está el desierto de Judea, y abajo está la ciudad de Masada. Y Dumea está más al sur, ahí vemos el Mar Muerto, vemos Perea en un rosa fuerte, eh, Decápolis, este, ahí tenemos Gadara, Gerasa, ¿sí? en un marroncito, en un rosa un poquito más tenue tenemos Galilea, ahí tenemos Capernaum o Cafarnaum, Genesaret, eh, Magdala, Tiberias, Caná, Nazaret, Naim, Fenicia, este, también en un marroncito, ahí vemos a Sidón, a Tiro, y eh, Turea o Idurea sería Cesarea de Filipo, Betsaida, ¿sí? ahí vemos el mar de Galilea en el centro, y ahí estamos viendo un poquito este mapa. ¿Por qué es importante? Porque para los este, judíos el centro o la ciudad capital era Jerusalén, pero para los romanos su, la capital de toda esta región, de toda esta región de Palestina iba a ser Cesarea, ¿sí? Y por eso ahí se va Herodes, Herodes este, Agripa 1. Ahí voy a alejar un poquito para que podamos volver de nuevo a ver bien el, el, el mapa, ¿sí? Entonces, Ahí vamos. El versículo 20, y déjenme ver, espérenme que acá estoy haciendo lío. Voy a salir acá un poquitito porque creo que no se está viendo bien. Y ahí vamos a leer los últimos versículos. Me voy un poquito para atrás, discúlpenla. Ay. Y voy a poner menos zoom para que se pueda ver correctamente. Bueno, versículo 20 dice, Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, recuerden que estábamos en la misma región allí, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobornan, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Sí? Había unos problemas internos con Tiro y con Sidón, había unos problemas seguramente que, que tenían que ver con, con la carga impositiva, algo que nosotros hoy también se nos está haciendo algo conocido, sí. Eh, hay problemas de impuestos, hay problemas de, de economía, hay problemas sociales. Bueno, estos problemas sociales también lo estaban viviendo Tiro y Sidón y este, a, allí está contando un poquito la interna de lo que estaba este, sucediendo. Y dice el 21, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó, sí. Y el pueblo ac aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí vamos a aclarar algunos puntitos que nos vienen muy bien, ¿sí? ¿Por qué las ciudades costeras de Tiro y de Sidón tenían este problema? Porque eran independientes eran casi como ciudades-estados, se autogobernaban, pero dependían económicamente de Judea, y por eso este, había cierta discusión y por eso estaban tratando de este, calmar a Herodes, porque Herodes estaba muy, muy enojado. ¿Por qué Herodes tiene una muerte horrible? ¿Sí? Dice que literalmente los gusanos terminaron comiéndolo vivo, ¿sí? y salían de adentro hacia afuera, algo tremendo. ¿Por qué pasó esto? Porque él tuvo el orgullo de hacerse pasar por Dios. Y dice que Dios mandó un ángel y este ángel lo hirió de muerte. Dios decidió darle fin a su vida. Porque Dios juzga y juzga de manera este, eh, soberana. Y, y ahí nos da un versículo, si ustedes lo pueden ver, Hebreos 9.27, que me gustaría que lo compartamos. Hebreos 9.27 porque ese versículo nos da un poquito la pauta de que con Dios las cosas tampoco son para que estemos jugando. Y 9.27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren de una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hay una sola muerte y hay un juicio, y hay un juicio que es soberano de Dios. Y este juicio, por más que me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo... Eh, lo quiera ver o no lo quiera ver, el juicio de Dios es soberano. Y Dios dijo, yo no quiero que este, este muchacho, este Herodes, esté, eh, esté en, esta, eh, en esta posición. Y él no comparte la gloria con nadie. Y no la compartió con, con Herodes tampoco. ¿Por qué es importante que veamos un poquito la vida de Herodes? Porque los Herodes, algunos dicen que eh, Herodes terminó siendo un título, aparte de un nombre, obviamente era un nombre, pero terminó siendo un título como después se transformó César, un título de gobernador. Entonces los gobernadores de, de Palestina se llamaban Herodes. Y en la Biblia nosotros vemos a cuatro generaciones de esa familia, de los que se llamaban Herodes. Cada uno de estos Herodes terminó teniendo una actitud malvada, una actitud malévola. ¿Quiénes fueron estos? Primero, Herodes el Grande fue el que mató a los niños en Belén. ¿Te acordás la muerte cuando nació Jesús? Bueno, el responsable de esa muerte, de esa matanza de esos niños fue Herodes el Grande. Herodes Antipas fue el que tomó parte en el juicio de Jesús y también fue el que hizo ejecutar a Juan por Herodías, la hermana de Herodes. Herodes Antipas fue participante de esto. Herodes Agripa I fue el que asesinó o que mandó a matar al apóstol Jacobo, y Herodes, Agripa I es el que estamos hablando, y Agripa II fue uno de los jueces de Pablo. Ahora, el que nos interesa a nosotros es el que está tocando ahora, que es el tercero de esta lista, Herodes Agripa I. ¿Por qué es interesante de que lo analicemos un poquito? Porque eh, evidentemente, él tenía una abuela judía de sangre real, su abuela se llamaba Marianne, y la gente lo aceptaba no de muy buena manera, ¿sí? Eh, probablemente lo que nos cuenta la historia de él es que estuvo temporalmente en prisión cuando fue joven por orden del emperador Tiberio, pero ahora estaba contando con la confianza de Roma y se llevaba bien con los emperadores Calígula y Claudio, que eran los que estaban gobernando en ese momento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con el cristianismo? Para Herodes esto le vino bárbaro, porque él quería de alguna manera recomponer esa relación que no era tan, tan fluida con el pueblo judío, y, y como en la iglesia comenzaron a aparecer muchos gentiles, los judíos eh, al principio toleraban el movimiento cristiano como parte de, de, de una este, propia división de su propia religión, pero después, cuando comenzaron a crecer y cuando se... Eh, empezaron a, a, a sumar a los gentiles, ya esto no les gustó nada y comenzaron a perseguirlo. Y por eso la persecución comenzó eh, bien, bien antes eh, y, y los apóstoles este, comenzaron a, a, a, a tener dificultades. Entre ellos, recordemos que terminó falleciendo Esteban, y ahora la muerte de, de, de Jacobo estaba eh, dando de alguna manera alivio eh, político a Herodes, ¿sí? Por eso cuando él va a Cesarea y después de tener este problema, este inconveniente con los de Tiro y con los de Sidón, él habla, eh, ya la gente lo comenzó a aceptar y ya comenzó a, a, a nombrarlo y decían, bueno, lo que estamos escuchando no es una voz humana, lo que estamos escuchando es voz de Dios. Y él aceptó esa adoración, él aceptó ese, ese, ese nombramiento y usurpó. La posición de Dios. Dice que murió en el lapso de una semana. Después de ese incidente, en el lapso de una semana, murió y, y su final no fue nada lindo. No fue un final eh, agradable. Su abuelo, su tío y su hijo, ¿sí? eh, fueron también personas que no tuvieron una buena, un buen final. Y cada uno de ellos tuvo la oportunidad de encontrarse con la verdad, de encontrarse con Dios, eh, de encontrarse con el mismo Jesús, y no lo quisieron. Y qué interesante que nosotros hoy podamos mirar eh, esto eh, como, un, como un hecho histórico, pero también como un hecho espiritual. Hay patrones que tenemos que romper, hay patrones que nosotros no podemos eh, sobrepasar, no podemos tomar la gloria de Dios No podemos crearnos más que Dios. No podemos enorgullecernos de lo que eh, podemos hacer bien o mal, pero en este caso bien. Y, y tenemos que de todas maneras siempre reconocer que Dios es el que nos está dando la capacidad, que Dios es el que nos está dando la palabra, que Dios es el que nos está dando eh, el hacer bien las cosas. Porque tomar la gloria de Dios no es algo que nos corresponda. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes y los logros que tuvo eh, Herodes, Agripa? Fue un negociador y un administrador capaz. Eh, se las arregló para mantener buenas relaciones con los judíos de su región y con Roma. ¿Cuáles fueron sus errores o sus debilidades? Obviamente mandó a matar al apóstol Jacobo, encarceló a Pedro con planes de matarlo. Permitió que la gente le rindiera adoración como Dios. ¿Qué nos deja su vida como lección? Bueno, siempre que alguien opta a estar en contra de Dios va a estar destinado al fracaso. Hay un peligro en aceptar la alabanza que solo a Dios le pertenece y las características familiares pueden influir en los hijos para bien o para mal. En este caso, influyeron para mal. Algunos datos de él, bueno, Jerusalén fue una, una ciudad este, que, él, que él pudo estar eh, participando y y visitando constantemente, eh, fue rey de, de los judíos, su abuelo Herodes el Grande, su padre Aristóbulo, su tío Herodes Antipas, su hermana Herodías, su esposa se llamó Cipros, su hijo fue Herodes Agripa II, su hija Berenice, Mariamne y Drusila, ¿sí? así se llamaban las hijas de Herodes. ¿Quiénes fueron contemporáneos? Los emperadores Tiberio, Calígula y Claudio, Jacobo, obviamente, Pedro y los apóstoles. Y el versículo clave, es Hechos 12, 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Al final de este pasaje, casi al final, dice, pero la palabra del Señor, el 24, crecía y se multiplicaba. Y ahí nos cuenta un poquito cómo seguía la iglesia. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo también a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿sí? Recordemos que Bernabé y, y Saulo estaban, en el capítulo anterior, estaban en la iglesia de Antioquía, recuerden eso. ¿no? Y entonces ahora Bernabé y Saulo están volviendo a Jerusalén y están llevando a quién? A Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, y esto nos dice Colosenses 4.10, que me gustaría que lo, lo miremos allí, Colosenses 4.10, yo lo estoy buscando, fíjate si vos lo podés buscar en tu Biblia. Colosenses 4.10 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, se os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. ¿Sí? Y ahí por eso decimos, acá tenemos una evidencia interna de que Marcos fue el que también pudo haber sido el escritor, del de el, el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Seguimos. Eh, ¿qué, qué, ¿De qué más estamos hablando? Juan Marcos este, eh, también a menudo recibía en su hogar, con su madre, ¿sí? a los apóstoles. Recién acabamos de leer en Hechos 12:12. 12. Entonces, él estaba en contacto con la mayoría de los grandes hombres y las enseñanzas de la iglesia primitiva. Cuando se une a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, por razones desconocidas, Juan Marcos los abandonó en medio del viaje. Y Juan Marcos recibió críticas por abandonar esa misión. Lo vamos a ver posteriormente ahora en Hechos 15, dentro de, de un par de, de, de martes, 15, 37, 39. Pero fue el autor del Evangelio de Marcos y más tarde Pablo lo reclamó como ayuda vital en el crecimiento de la iglesia primitiva. Ahí vamos a leer en segunda de Timoteo 4, 11, ¿sí? Segunda de Timoteo 4, 11, acá yo estoy buscando en la Biblia, Segunda de Timoteo 4, versículo 11, dice esto, mira qué lindas palabras. Solo Luca, Lucas perdón, está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y esta, esta palabra es una palabra sanadora. ¿Y, qué quiero, y, y quiero terminar con esto, en esta hermosa noche, eh, yo sé que, que, que es un poquito cortito, probablemente venimos eh, con, con eh, temas un poquito más largos, pero a veces tenemos fracasos. Vos, yo, a veces los fracasos que traemos de nuestra propia vida, de, nuestro propio, de nuestra propia familia, de nuestros propios negocios, tenemos fracasos. Y a veces esos fracasos no tienen, no tienen este, una, un, un buen final. Fracasos que, que luchamos con constantemente todos. Y a veces ministerialmente tenemos fracasos. A veces tenemos decisiones que ministerialmente, en, nuestra, en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios, eh, no dieron buen resultado. Hay veces que sucede esto. Y cuando nos sucede... En nuestra vida personal nosotros siempre acudimos a Dios y cuando nos sucede en la vida ministerial, es como que el, el, el sentimiento es más fuerte. Y decimos, Señor, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué tomé tal decisión? ¿Por qué me está yendo mal? Y, hay, y, y, y, y culpamos al pecado y culpamos a... a a nuestra falta de madurez, y culpamos a nuestra falta de sabiduría, y probablemente todo pueda confluir en que esa combinación de cosas, pecado, falta de madurez, falta de sabiduría, falta de oración, falta de guía del Espíritu Santo, todo sea el resultado de la explicación de por qué fracasamos. Ahora, si me quedo en el fracaso, nunca voy a avanzar. ¿Y por qué te digo esto? Porque acá vemos un, un, una situación no muy clara, un muchacho que decidió abandonarlos, que ya lo vamos a ver después, y que eh, fracasó. Y esto hizo que tanto Pablo como Bernabé no siguieran juntos. Pero en este último versículo vemos una sanidad. Y en este último versículo vemos que Pablo termina diciendo, yo quiero contar nuevamente con Marcos, porque Marcos me es útil. Y tu fracaso y mi fracaso, si yo me, me comparo con Marcos, digo, sí señor, yo muchas veces tomé malas decisiones. Muchas veces no fui, y hablando ya no, no solamente de mi familia, no solamente de mi persona, hablando de, de la, la parte ministerial, y probablemente me seguiré equivocando pero Dios siempre me va a dar una oportunidad, Dios siempre me va a levantar, Dios siempre me va a sanar, Dios siempre me va a perdonar, Dios siempre me va a hacer restituir lo que tengo que restituir, y Dios me va a dar fortaleza y voy a volver a bendecir. Y yo quiero que en esta noche nos levantemos. Y acá vemos dos posiciones, vemos la posición de Herodes terminando muy mal, tomando la gloria de Dios, vimos la posición de Marcos, sabiendo de que la situación después con Pablo no iba a ser del todo buena, pero vemos a un Marcos que terminó siendo muy útil, y se levantó. Y yo no quiero que vos te quedes tirado en el suelo, yo no quiero que nos quedemos en nuestros fracasos, yo no quiero que nos quedemos con nuestras, con, con, con nuestras historias no resueltas, yo quiero que nos levantemos en el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo también viene para esto. El Espíritu Santo viene para levantar a una generación, a personas que necesitan la sanidad de Dios. Y probablemente vos y yo estemos necesitando sanidad hoy. Sanidad no solo física, sino sanidad espiritual, sanidad en las emociones, sanidad en nuestros, en nuestros temas que no los resolvimos nunca, o que todavía no los tenemos resueltos. Y Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarme a mí. Dios quiere sanarnos. Y Dios quiere que le seamos útil. Porque veo ese versículo este, anterior eh, al, al 25, a ver si, si logro compartírtelo. Eh, ese versículo que dice que la iglesia crecía. Y estamos orando por ese crecimiento de la iglesia. Hay un crecimiento de la iglesia. Hay un crecimiento que viene de parte del Señor. Hay un crecimiento que Dios comienza a dar un crecimiento de la palabra exponencial y un crecimiento que Dios va a estar haciendo como lo hizo al principio y lo va a volver a hacer. Y va a estar haciendo milagros, y va a estar haciendo sanidades, y va a usar a personas que se equivocaron como yo y probablemente como vos. Nos va a usar, y va a usar para que cada uno de nosotros digamos yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor tiene propósito conmigo. Yo sé que Dios está trabajando en mí y yo sé que Dios está trayendo sanidad a mi vida, sanidad a mi espíritu, sanidad a mi mente, sanidad. Dios está trayendo sanidad. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y esto es lo que va a estar pasando ahora. La palabra de Dios va a crecer y se va a a multiplicar. Dios va a multiplicar su palabra. Dios va a multiplicar su gracia. Dios va a multiplicar su espíritu. Así que, ahí donde estás, yo te invito a que oremos, que juntos oremos y que le digamos, Señor, vos estás levantando a personas que se equivocaron, a personas que eh, no tuvieron una fe, una fe poderosa. Vos estás levantando a personas que desviaron probablemente la mirada y la estás volviendo a ser útiles. Vos la estás volviendo a ser productivas, vos la estás volviendo a ser ministradoras de paz. Y vos sabés que Dios me está llamando a mí, y te está llamando a vos a que seamos portadores de paz. Este tiempo es un tiempo difícil, pero es un tiempo donde tenemos oportunidades, donde... Dios va a estar orando con vos, conmigo, con cada uno de nosotros de una manera maravillosa. Y va a levantar a los Juan Marcos de este tiempo, a vos y a mí. Nos va a levantar y nos va a dar una oportunidad para que seamos útiles en sus manos. Y su palabra va a crecer y la iglesia va a crecer y se va a multiplicar. Y este tiempo va a ser un tiempo donde Dios va a estar derramando su gracia. Así que oramos juntos y decimos, Señor, acá estamos probablemente muchos de los que no hemos tenido siempre una, una conducta intachable, acá estamos los que hemos tomado decisiones que probablemente no fueron las más correctas, acá estamos los que nos equivocamos, acá estamos los que no fuimos sabios, Acá estamos los que no tuvimos buen criterio, no fuimos maduros. Y acá estamos los que nos levantamos. Y acá estamos los que decimos, Señor, yo no quiero quedarme, quedarme en el error, yo no quiero quedarme en el dolor, yo no quiero quedarme en la angustia, yo no quiero quedarme en la desesperación, yo no quiero quedarme en la ansiedad, yo no quiero quedarme allí. Yo quiero salir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero que me restaures, yo quiero que me levantes, yo quiero que me sanes. Y Señor, acá vemos eh, esta vida de Juan Marcos que realmente acá lo vemos activo y después lo, lo, lo vemos con, con dificultades, pero al final allí con Pablo volviendo a ser... Esa persona que vos moldeaste, esa persona que trabajaste, esa persona que sanaste, esa persona que restauraste, esa persona que estaba sirviendo. Y me identifico con él, Señor, porque nos identificamos muchos y decimos, Señor, probablemente yo también me he equivocado, pero yo quiero que me levantes. Y hoy estás levantando, estás levantando vidas, estás levantando personas, estás levantando y restaurando ministerios. Estás restaurando unción en aquellos que la habían perdido. Estás restaurando propósito en aquellos que están apagados. Estás restaurando tu espíritu, Señor, para levantar una generación que te alaba y que te adora. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Te creemos a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu aceite del espíritu está siendo derramado y está sanando heridas. Estás sanando, estás sanando, estás sanando, estás sanando hoy, Señor. Señor, vos estás cambiando aún las cosas que pensamos que no iban a cambiar. Y vos estás dándonos fuerzas. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias a cada uno de los que se estuvieron comunicando, que estuvieron eh, escribiendo aquí. Este, gracias, eh, a este programito puedo ver los que van escribiendo, muchas gracias a Hilda, Belis a Isabel Funes, a María Laura, a Gabriela, a Mónica, a Edith. Eh, gracias, gracias a Vero, a Gladys, a todos los que se están comunicando ahora en este momento, gracias, gracias por estar escribiendo allí. Y nos vamos a estar volviendo a ver probablemente el, el martes que viene eh, y vamos a estar con un, con un día eh, hermoso, un capítulo maravilloso, y cada vez se está poniendo más interesante esto. Gracias, Leonardo. Bendiciones. Y nos estamos viendo. Así que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo, eh, el próximo martes. Bendiciones, Eric. Qué lindo que estés por aquí. Chao. Nos vemos hasta el próximo martes. Que el Señor te bendiga.